¿Saben qué? Me río cuando alguien dice no a los adverbios terminados en mente. Hoy voy a demostrar para qué sirve un adverbio terminado en mente. ¿eh? Es una, una pareja que se está formando. Entonces, la madre de la, de la chica eh, dice cerca del patio de comida las nenas salieron disparadas hacia la cartera de películas, ¿no? Y está la abuela de las nenas que es Esther, o sea, la madre de la cazaderita en cuestión, Hipi, hipi, yo voy a meter acá un pedazote de adverbio. Fíjense, a ver si le gusta la autora, Gustavo Ripul. Se ríe Gustavo, no sé si lo sirve. Ahí está. Ahí está. Completito todo dice así. Cerca del patio de comidas, las nenas salieron disparadas hacia la cartelera de películas y hábilmente Esther se fue tras ella. Muchachos, es para dejarlo solo justamente a Miguel y a Julieta. Son hermosas, dijo Miguel. Sí, la otra le dice, son mis dos amores. Y este le dice, las tres me refiero. O sea, las nenas y vos también, Julieta. Bueno, yo te pregunto, Gustavo, vos oíste mil veces de aquello de que los adverbios en mente. Había que eliminar todo. Había que eliminar todo. Ahora, ¿qué pasa? yo voy, mira si, mira si yo le doy bola. ¿Eh? A, la, a, la, a, la, a, la, a la gilada que dice que hay que sacar todos los sabios mira vamos a hacer así miren que <risa> ahí se está cagando de Augusto dice, cerca del patio de comida las nenas salieron disparadas hacia la cartera de Perú y de manera hábil ¿eh? Esther se fue tras ella no, muchacho. Un, corredor, un corredor de, de cross claro. <risa> de, manera hábil. de manera hábil hábilmente está puesta toda la intención de esta vieja sabia que lo deja solos a los otros bueno, entonces, moraleja no le den bola a aquellos que dicen que nunca hay que ponerlo lo que no hay que hacer es ponerlos todo el tiempo que es muy distinto cuando yo meto acá un hábilmente me fijo un poquito antes a ver si tengo otro terminado en mente busco mente y me voy a encontrar con el único que tengo ahí, y después veré qué hago con este que le sigue dos renglones atrás, en todo caso lo que hacemos siempre en el taller de corte y corrección es cepillarlo. ¿eh? A ver cómo funciona. Cerca del patio de comida las nenas salieron disparadas hacia la cartera de película y hábilmente Esther se fue tras ellas. Son hermosas, dijo Miguel. Quería sacarle echar a Julieta, quien junto a Esther y las nenas se había mostrado callada. Pero La verdad que funciona. Pulgar arriba para Marcelo y Marco, Gustavo Ripoll y los adverbios tenemos en mente, que son recursos de nuestra lengua, ¿eh? no son un lastre. No sé quién inventó esa pavada de no poner adverbios tenidos en mente, ¿viste? Bueno, muchachos, las sigo con todo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto.